Estás ahí, no estoy grabando. Bajonos. Lily, Eddie y Steven se han unido a la cara, ¿Qué historias contarán estos entrenadores? No, sé no nada. Puedes hacer el con Misty Psyduck, puedes incrementar el poder de Misty Psyduck con intercambios de objetos de tiempo limitado sorprendentes recompensas en el evento de regalos, puedes obtener gemas áreas como premios de primera vez, información de áreas especiales con por tiempo limitado The Scout Master de Lily Bolivie. Lily está de vuelta con un hermoso vestido con un sin per maestro es... El okay. Strix Ok. Es un anuncio muy grande que dice todo lo que acabamos de leer. Ahorita le damos a, a más. De nuevo. Vamos a... No vamos a hacer esto ojalá los scout a ver qué sale este ya es el último de los diez estos Ahora estoy... Ok, va a estar sencillito Un ¿Sí? search Sí. Otro search. sí, todos bajitos. Es, es, está bien que estén todos, todos bajitos. Está bien, Todo, todos bajitos, todos bajitos. Ok, entonces tuve sencillitos, ahora lo que vamos a hacer es potencial, move level, es esto, ¿no? es. a Bienvenido al mundo del 4 estrellas. No, Estas me las voy a guardar. ¡Ahora, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! no ¿Y ya? ¿No tenemos nada? Ahora, acá, este... Pues sí, ya, nada, sería... tocar estos, pero... luego... Ahora, lo que podemos hacer es... Vamos a hacer scouts. Vamos a hacer scouts de Lily. 12% de 5 estrellas. Eh. Tengo 28000 gemas. Se alocó. Eso es bueno Mínimo hay uno raro ¡Sí! Sí, pri primer scout Primer scout Hola, soy Lili Le damos muchos recuerdos para celebrar este día especial Ya, lo de lo demás no me importa, güey Lo demás no me importa, güey, ya Aseguramos a Lili a ver, me puedes hacer pura porquería, wey, y, y no me va a importar, güey. Mmm, el de la que voy? ¿qué es? 135, ¿no? Ah, no, 4 de 5. Ya, este, lo demás se puede hacerme porquería, eh. No me quedo. No, no me quedo. incrementa los de alola edificios saludables de los un montón de tonterías pero lo hicimos y al y, y, y fue justamente la primera hoy fue justamente la primera güey. ya lo logramos güey. ya aquí se, se acabó el stream bye, güey. vamos a postear a alguien no no de hecho no no, de hecho, no. No, no, no. Este. No, porque todavía, todavía hay eventos que hacer. Pero primero, este. Vamos a hacer la parte. Que a varios les aburriría. 5, fantasma. Ah, no, este es potencial de movimiento. digo. Level cap uh -huh, esto es fantasma. ¡A la que más se oa! y que más se Pues 120 ¿Te damos a 125. Sí. Está podemos hacer 130. ¿eh? Quieres volverte loco sí. Y ya está ahí porque estas cosas de aquí son nuevas. Great plane plus apenas lo vamos a sacar. Pero lo que sí tenemos es este. Ajá. Esta. esta Ghost nivel 1 Sí, de hecho, este... Quería ver si no está tiempo de leer la historia de Fashion y Samantha, Ya la tengo acabada Pues bueno lo, lo, lo voy a dejar por... Más como por... Para disfrutarlo más Si como agua Ya, ya vamos a cortar Una vez quería tomar agua y mandar un mensaje de ya 684 de salud, ataque 327, especial ataque 390, es un cañón de cristal Prácticamente sí es un cañón de cristal para la carrera pressing Premovimiento compi en español Ajá uh -huh. Es, ya, ya no le tengo nada que pedir ¿no? ¿Cómo no le me bastaba? No, además este... Tenemos Ternatus 2 de 5 del... Evento pasado y, Entonces ya Ternatus con Lily ya Igual y le podemos darle a... Reishigam y a... Rayquaza por diversión, pero no... No como que vaya a ser eso la tarea principal ahora Ah, Digger Region Rotation de Galad Star Hearts United, Gale Battle Present Event O sea, están... Es, estas cuatro, todas estas es, ya lo hicimos No lo hicimos en stream porque No he streameado mucho estos días, ahorita he querido tratar de transmitir una o dos veces por semana También porque ya la universidad quita tiempo y todo y A ver No, no, no, estas no. Igual y podemos pegar de este ya cuando cumplimos unos si todo este el evento nada más como para ver cómo rompí esto ¿cómo? ok acabar team advance sí, nada nada más para que vean cómo rompí el evento de De esa vacenta bueno un pues tiempo lo tenía este llego con el.. con el Charizard. Y todavía no era ex, ahora ya es ex. bye bye bye bye ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí va. Mientras.. No que se Biden. No, ya, ya en serio. Este. Ahí va, todos tienen joder. Y sí, vamos a pegar. Movimiento gratis. X velocidad. Puede haber sido mejor el desaction, pero nada más quiero. Adiós, pato. Ah no, sí, siguió sí, el pato. Este, adiós, Turaludón. Eh, te agradezco haber existido. Tiena que estar preparando para hacer el... El especial Pero me pincheo. Se puede pinchar este. Aún así con eso. Si nada, nada más como para proponer voy a hacer Se este va. Creo que hasta ahora Galaris la reciente. No, me faltan este. los hermanos. Sí, sí. Y no hice Pulse por, por mar ni gloria de eh, Peral eh, de hecho no hice por mar. Aunque el Lobstagon puede salir, podía salir de los tickets. De hecho me quiso mucho a Lola en esos tickets. Salió Incineror, salió Marowak, salió... Creo que salió otra malo. Salió Helio de hecho Helio va a ser este, útil a continuación Daily Present para 1 y Daily Present para 2 ¿Cuál es la diferencia? A... a romper el juego Wey, <risa> <risa> ¿tienen shinies estos weyes? ¿Qué pedo? Esto ¿Qué puedo es hacer con el chino, Shane? ¿Eh? Sería muy gracioso si me confundiera. ¿Cuál de los dos sale bolsas nega o.? No, Vamos a acabar con dos chelas negras. comida, de vino Listo, ahora ya existen tres chenis nuevos Wey, este... ¿Qué es esto? Break, drink, pues, pack Ah, son los que necesito para vivir, 140 ah. Scout, Tickets, Master Points Tomos, tomos por un no. códex por un no. Uy, ¿cómo diferencia los... ah, ok, ya vi, este, los tomos Tienen el... Nada más tienen así como que de frente decoradito Y el códex sí tiene así como más decoradito todas las esquinas Y ahora hay tres Shinies menos en el mundo, gracias a mí Da, da, da, da. Eh, van, vamos a ver qué, qué, qué sigue iremos a pelear otra vez contra Shinies. Ah no, esos sí son normalitos. Y de hecho son la primera fase. No importa. A ver, fueron no De hecho, esto te da un tiempo para cargar la barra. Ahí viene este Prince Storming. Se a pegar con... Ahora vamos a pegar con el otro. Ah, sí que ya sí, Y aquí se puede quemar por... ¡Adiós! Voy 53 mil a ese vino... Ese vino oh okay Ok. Tú, tú dame este... Tú dame objetos y yo ahorita los quemo. ¿A quién vamos a subir? Eh, Tal vez a Charizard. ¿Cuál de los tres? No, no, al, al mega Vamos a posicionar al Mega Mm -da -da -da -da -da. present Y pent No oh, sé, sí, hay, hay muchas cosas que podemos hacer. De hecho dejé. De hecho junté energía para hacer todo esto. Tenemos más este.. borbecitos. Un little cap. No podemos, este, porque no podemos unloquear a nadie. Ok, todavía tenemos un poquitos estos. Creí que, que ya tenemos mínimo para subir a alguien a poderoso 140. Wey, este, regresar es la legendario? ¿Por qué me están dando la aviso No, este, por las visiones, ok esa arena legendaria este se ganó a Penitas Misty Tumbashy Mermaid en una animación cuando sale con él la caray, quiero hacer un entrenamiento, sí Bueno, no Bueno, la verdad mucho he hecho flojo con el entrenamiento del la vida real, pero bueno Yo y Psyduck volvimos a un lado rápido No, por qué le llaman, este... La sirena... El atlético, la sirena atlética, la sirena La sirena El agua, creo que estabas usando ese mismo traje de baño cuando batallé contigo en el gimnasio en tanto, ¿cierto? Eso fue una sorpresa inesperada. Ahora que lo pienso, no recuerdo haberte batallado contra este Psydoc entonces. El Todo Estoy confundido. Cierto, no creo que él estaba listo para pelearse en el gimnasio cuando viniste a visitar. Pero desde que vine a Pasio lo he entrenado para que pues él sea tan fuerte como estaba y los otros. Oh, tendré que echarle uno, junto. Estoy emocionado de ver qué pueden hacer. Por favor, ahora que estamos una pareja de compis, puedes proporcionar Y He ahí ahí un, un side-up gratis así nomás. Es que fue un buen soporte, ¿verdad? Si ah. tienes preguntas sobre algo, siempre te preguntando, ¿no? ¿ok? Para eso somos amigos tiene ex Ese, tiene poción tiene Exacto. cura salud cura estatus tiene el tantito incrementa la defensa y defensa especial De todos los aliados los estatus aplica curación gradual Por eso te digo o sea cura cura cura o sea, Tres cosas de acá se acaso cura y es un ataque nada más como por compromiso Y... El... El sync no... El tiene tres habilidades pasivas Carga rápido cuando llueve, o sea, lo, o sea, lo puedes poner con Mei y puedes estar curando a Mei O lo puedes poner con Kaiogor, si sí, tan solo tuviera Kaiogor Tiene un chance de 20% de incrementar la ecuación Un rango Ok Te digo, todo cura, todo cura, todo cura ¿Todo esto? Entonces cambió por las otras 4 místicas y ya este, subes a 5 te dan los power ups para subirlo a 5 estrellas te dan orders tenemos como se agua, los codex eh, los manuales no los necesitamos tanto ahorita estamos afortunadamente estamos bien mínimo hasta que ok quiere agua ¿Vamos a jugar este equipo o? ¿Oh? ¿Vamos a jugar Tiburón o ¿Oh, podemos este, jugar Blastoise Podemos jugar este ¿Oleon? No, vamos a jugar este... Pingüino Vamos a jugar Barry con Pingüino Dios. Ahí va, no, no, no, no, De hecho, ni no sé por qué este... Ah, pero sí se recargó el round dance Mil veintisiete bravo, ocho eventos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a mandar el chat ahí, creo que va si el chat si sí está activado. Así uh. está. Hey, ya se van a acabar el alfabeto de los mochilfabetos. Quizás que quedan. Bueno, sí, sí. Estas cosas nunca pasan en Champions Stadium. Cuando, cuando no quieras que me este, recupere el cacho You Can Catch of and, no. No lo recupera. Coucher de evento. Uh. ¿no? Así. ¿Sí? Uh. Oye, ya no hay más batallas O sea, literalmente en estos son los únicos que... Ah no, sí, parte 3 La parte 3 ya pide nivel 100 Ahí va Pam pam Pam Pam Pam pero igual otra es lo misma. No, no, no, tanto tanto que no, no, quiero ver. Es, es para ya no aburrir ¿no? Oh, no. Lo malo es que este solo ataca uno Lo bueno es que pega fuerte la batalla para este hubiera podido aumentar la esquiva de poliano bien este Bye. hay parte 4 sí. es parte 4 o es algo así se ha hecho en una cuarta parte no no pasa nada mmm Cuarta parte de esto bueno. Ahora sí lo recargó el, el special Defense Ahora se sí está recargando todo Que los dos están rotísimos ¿eh? Y eso que no tiene lluvia ¿eh? Ahora no tiene lluvia Si, ¿eh? si sí, sí le hizo falta la lluvia Ya tiene Racing Rain y, y todo. Y ahora sí ya fue el último. O sea, podemos gastarnos la energía en esto, pero la verdad este. Quiero hacer las historias en un solo stream. Entonces. Este.. Vamos a dejar este tantito. Y vamos a hacer corazón sonidos. Espérenme tantito. Pero no estás invitada ¿no? Son un buen de recompensas Y son como 7 vouchers del apocalipsis Voucher de evento Planche de evento No hay voucher de evento Q No solo hay y ok, está el rojito y el moradito. Estás invitado. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Si sí, es eso de que se viene oh, no. Hola, estamos aquí para invitarte al evento de batallas especiales que el R está haciendo: la Cala Unión. ¿Ya? Queremos compartir nuestra posición contigo en persona más que simplemente dando como invitación Nuestra esperanza es que podamos usar esta cala para expresar lo mucho que amamos nuestros buen compañeros Sí, actualmente me pidió no, nos pidió a nosotros tres a ser anfitriones del evento Él inclusive tenía estos trajes elegantes hechos para nosotros solo para la ocasión Ahora vamos a usarlos cuando... Estemos en... Cuando tomemos el escenario en la arena... Y la audiencia va a ver una batalla impecablemente con estilo Por favor, no puedo esperar. Espero verte ahí, cara... Fase 1. Contra Selene. Ok, antes que nada, ¿qué, ¿cuál es el equipo? Para que okay, este N con Rasham y Steven con Cosa para hoy no han salido. Con, hoy, hoy, o sea, si se si a subir esto a YouTube y alguien lo quiere ver este, después, o no sé, este es el día 1 del evento. O sea, apenas salió Lil. Pero La suerte nos dio a Elio con Oprio Y podemos usar uno de los Siempre confiables o sea, Ya sea Suana O Torchic Pero mira la ventaja con Torchic Es que Va a subir el Special Attack Aunque Lunala De por sí sube solo Special Attack Entonces no sabemos no he evolucionado a Poplio. Hay que evolucionar a Poplio. Podemos pelear así a la brava sin. sin Primarina. Ya tengo los 30 equipos. Hay que hacerlo Entonces, Center. Center y a quien le van a pegar con primero y quien va a ser con primero obviamente va a ser... ...cae la función Entonces vamos a poner los compensadores. Pero ya necesitan liberar los otros nivel 3. Pero después está Wata Poplio... A ver... ¿Qué haces Poplio? Special Defense todos... Incrementa dos niveles de los Special Defense a todos Tenemos trucos... Incrementa... ¿Qué? Oh, incrementa la velocidad por un rango... Lo cual... Podemos usarlo por si le falla uno a suena. Usa un máximo de 3... A ver... Sube una de velocidad Usa un máximo de 3 barras. Ajá. A poder. Mientras más se usa, esto incrementa el ataque. El especial ataque de todos combinados. Que todos los aliados puede ser usado para subir hasta cuatro stats máximos o sea, um, vamos a empezar este subiendo defensa con escala podemos de ahí subir este esta cosa y quemarnos los tres iniciales y Vamos a este. Usas cuatro. Ignora todas las habilidades pasivas que podrían reducir el daño de su ataque. Ignora las habilidades pasivas que podrían proteger contra un golpe crítico. O sea, vigilancia. Y ignora este... el endorf incrementa su especial ataque 6 francos incrementa golpe críticos 3 francos o sea entonces ¿qué rayos hace poplio subir ataque físico que sí, es, es como de realmente no estamos a poplio Tienes como decidió ahí. Nivel 3, nivel 10. A uh, por ejemplo, este. ¡Ay! ay ah ¿Cómo uh está. -huh. Stardust ha hecho host de este canal. Ah, muchas gracias por pasarte el stream y. y ver cómo este. Ya saqué a la Lili. sigue sí, si le sacan de onda las notificaciones Todavía no estoy acostumbrado a eso Ni menos a mis propias notificaciones Ahí va 12M. Fue muy bajo, pero es que no pegó crítico Y necesita Critical Strike 2 Necesitaríamos ponerle Critical Strike 2 a máximo Poder Gracias por la host. ¿Verdad? Gracias por la host. Ay, creo que hasta se me ensuciaron los lentes. O se me ensució la visión. No, sí fueron los lentes. Selene parte 2. ¿Qué dice este? Ten su realmente? venta. Sí. Wey, si va un Ahí va otra vez. Pero si sí necesitamos Vigilancia 2. Video Vigilancia, digo Critical Strike 2. Y si sí me saqué de onda. dije, no, no, no estoy jugando este. Ya, si, aquí perra, perra, No, pues duerme. Pero ni los bots vienen. Si ¿Pues uno alguno, dale comando pan. Pues es que luego ya ni sé quién es bot y quién no. Luego se ponen nicks raros como Karen Warp... Oh, oh, es que ve, por ejemplo, tu nick tiene un número. Por eso te digo que ya ni siquiera ni sé que es un bot y que no O sea, bueno, o sea, si ponen links y todo, pa, te lo creo. Pero, este... Sí, está... Está muy rudo a veces. Ahí va. Pero las cosas ayudan mucho, gracias. No sé, ahorita, ahorita que acabe el. Para pa para, para Pero has dicho creo que esta es la primera vez que hace el comando Post. El Rey ya habían usado y sí, me acordé que es este de los tres planos Los que aparecen como los qué? Solo tres. 20, ya van varios con el mismo nombre, nada más cambian este... Okay, nada más. Le cambian una barra baja a un número diferente. Ah, ok. Sí, de hecho hace rato al... en el pre nos siguió algo de esos que dices de los cero este... De los treinta y tantos. Pero yo no soy bot, me conozco de años. No sé, ¿crees que soy un bot? ¿Quién sabe? Tal vez hoy ya eres un bot. Pero va, este, no, lo voy a checar ahorita. Lo peor de todo es que por estar prestando atención ya ni no sé qué estoy haciendo. Lo bueno es que esto es un modo son peleas sencillas. No, no es un Champion Stadium con parámetros definidos que.. Una arena legendaria que no, no podría prestar atención. Es un bot que hace contenido. Quién sabe, hay inteligencias artificiales que luego se sí lo hacen me acuerdo que cuando fue en este año? Creo que sí fue este año, en el CES el Consumer Electronic Show, que por ahí este la host del, del evento, del after del evento era una era una humana a computadora muy real, con inteligencia artificial y todo, y sacaba de onda o sea, tú decías, ah, qué decías, ah, esta simpática la coreanita, y ya después cuando veías este. Ah, este es un prácticamente un VTuber de inteligencia artificial, este te este, cada este, así de.. Wey, Samsung me estaba. No, Samsung, él sí me estaba vendiendo sus productos con un. con un bot, güey qué pedo. Ni mi voz, ni me encantó, ni los. Ni encanto, ni los mensajes de mi chica. Ah, no. No, no, no. Por ahora no. Mañana, quién sabe. ¿Qué tengo que hacer? Ah, este, conseguir 650. Ah, pero ya hicimos este. Ok, este, vamos a darte a para un par de tickets. Vamos a ser unos seis. Unos seis skips. Podríamos ir más rápido si ya tuviéramos a los tres, pero no liberaron a los tres. Sí, este, te, te, te perdiste el pool de gacha. Lili salió la primera. Me emocioné. este en, en, en lo que hago esto ah sí pues ya tengo vamos oh, a ahorita este oh, no, no. si nada vamos a reclamar que ya este tenemos la misión pues, así ah, ya sé que tengo misiones eh, y tengo el este de Ok, items from scouting Ahí no están dándole 400? No Deseando silenciosamente La evolución de Lily como un meteorito. Una luna. Dos regiones, dos leyendas. Pobre rayquaza. El sueño de N, la fortaleza de Steven. Ok. Pro promete esto. Uh -huh. deseando silenciosamente ahí va wow tu rationam es muy hermoso ¿no? está muy cool ustedes se ven increíbles juntos Gracias, no podría estar más feliz Ellos dicen que Risha me ayuda a los que quieren construir un mundo de verdad, ¿es ¿cierto? No hay por qué ustedes dos hacen un gran equipo Queremos ayudarles en su turno a convertir su sueño en una realidad también Y tal vez, si nos esforzamos de verdad, hasta podríamos convertir a Gretzis un día de estos Tal vez, pero... Soy mi propia persona, ayer también... Ah, pues pensamos muy diferente. Nuestras metas no son las mismas. Como sea, me gustaría desear para todos ser felices, sin importar quiénes son o de dónde. Ese es el tipo de amor del que soy capaz como ser humano. es una persona muy linda y de verdad tienes el poder de la verdad. Gracias por decir eso. Es verdad, entonces le mucho a la gente y a los Pokémon que conocí de vuelta en un Onoga Y aquí en Pasio, ellos me ayudaron a convertirlo en quien soy hoy ¿Piensas igual, Reza? <risa> no estoy solo, tengo amigos Uy, <risa> qué pedo con Pudin. Es más porque Lolo lo que sea. Uy, pero Pudi ya lleva como dos horas de stream, wey. Que pedo. Uy, qué pedo con Pudi <risa> Revolución de Lily. <risa> Lili, seguro tienes que, es que ser tu ponente. ¿eh? este por mucho este. Sí compañeros que quieren saltar al mundo su oportunidad de simplemente batallar contra ti, sí ¡Ay! Sí, ya soy súper decidida que quiero pelear contra ti con el primer oponente y profesor Aunque okay, ahora que estoy aquí me siento muy nerviosa Oh no, mi dulce Lee ese es su momento Tal vez debería hacer algo para ayudar Solamente tenemos un trabajo que hacer ahora, y ese es Animal Radius ¿no? de donde estamos ¡Echale ganitas! Puedes hacerlo, Lili. Profesor Kukui, estamos apoyándote a ti Y te vuelven a Lola. Ustedes me ayudaron Nuevas veces en las que podía contar, Profesor Kukui No sería quien soy hoy de no ser por toda la increíble gente que me apoyó en tal camino estas batallas para ustedes, para mostrarle qué tan agradecida es todo ello. Salud, la. Oh, ¿ustedes se hicieron un compañero con el mi... Pokémon Legendaria Lunana? No, oh, sí, está ahí medio. Y yo tendré que ir con mi compañero Laika. Viejo, me hace feliz ver cuánto ustedes han crecido, chicos. Espero que podamos seguir trabajando juntos para hacer a Lola, digo, espacio digo, el mundo un lugar más divertido de hacer. ¡Yo también! que hermana, a Vamos, échale ganas mostraré todo mi poder profesor cojo yo pero, ¿no? y yo vamos a pelear con todo lo que tenemos y ese ruidito pero no es lo ¿no? que es Tengo el voucher Q. Güey. Uy, solo puedo obtener el voucher. Ay qué pedo, solo puedo obtener un voucher, güey. o sea, tengo que estar haciendo entre varios días van a ir saliendo más, creo. Sí, tengo, tengo que checarlo. Uh -huh. Mientras podemos canjear más poochers. Ay, dulces. Ay, este monito de dulcecito. Sí, la quiero. que tenemos el p que es el morado es que es el morado el azul y el rojo pero es que el morado y el es que son el r es que el p y el r se parecen mucho ok tenemos a Ochar p es muy puro, o sea entiendo que uno significa el tipo fantasma y el otro el tipo volador O sea que va a ser relacionado a Rayquaza, pero ese... Well, entiendo que igual no es agua, pero vino bueno, lo han puesto un color un clarito, un blanco Aunque blanco sea normal, pero... si sí, me, me, me confunden los vouchers de fantasma y de volador Todo mal con este evento Pero ya sabemos que es el P ¿Para qué más a sirve el voucher P? Vamos a tener orbes de Lunara. Vamos a tener este... Tomos y códex para Lunara. Vamos a hacer voucher R. Voucher R. El voucher R es como el chido, güey. Nos, nos interesan los horres eh. tal vez quizá los códex Ok ya ahora ya está en el nivel 140 y piden más códex ahora Vamos a usar Codex. ¿Cómo oh, nos podemos esperar? ¿verdad? Y mientras este, si este no tiene preferenciales, ¿verdad? No. Sirve que este, que llegan los, los otros. el de mí sí va a estar menos tiempo que el de los otros lo único malo es que van a estar llegando repeticiones de eventos pasados estos días sí, se va a poner muy atascado el juego al punto en el que ni siquiera ni sé si va a ser conmensurable o no yo creo que ya de una vez vamos a gastar toda la energía Justo nos vamos a quedar en cero No sé cómo o por qué este. ¿Cuál era el requisito? Es sí, como que no entendí bien qué pedo, pero bueno, ya tengo la primera medalla. A ver, me hace pensar con todos sus fuertes compañeros entre aquí. Parece ser los de Porra por ti, pero si suerte se me perturbe. Ah, no se va a usar tal vez nunca te sí. veo. Lo logramos. No, gasté este Mis gemas ¿Con cuántas voy a llegar? Este, a lo que sigue yo mil tal vez quizá este Un poquito más Pero es que, uy, ahorita lo que le quiero echar es Bueno, ya, ya le echamos a Lily Y salió Ahora le falta echarle a a Ine con Retro y a Stian con Mega Megarekuasa. Y luego después va a salir el de... El de los especiales. Que van a regresar los de Navidad, los de Halloween, los de verano. Los de Navidad. así oh, no sé por qué de Navidad 2 es? Ah, porque es 2019-2020. Los de... No, no, bueno, sí, han sí, sido los esperamos, pero Gloria y Marnie no van a regresar aún. Pero quien sí va a regresar son los de. Los de Pasco, no de como no acuerdo si sí regresan. Por cierto, el, el Burks dicen que está chido con el todo todo de... El Burks dicen que se pone chido con el Togepi. Y ya he visto. Y. No, lo puní casi no y si sí, dicen que no es tan chida, casi nunca la he visto que la use. el borrox lo he visto en los equipos este pay to win ahora ya hay cap un look. si sí, cada día es más ridículo eso eso quiere decir más gemas todavía mm. Ya que hay que hacer los nadas por, por las gemas. ¿Podemos esperarlos? No? ¿Cuántas gemas me van a dar? O sea, me van a dar 100. ¡Oh, ¡Dios! Me pueden dar hasta 67 del del refresquito del que casi no sale para me subieron de 130 a 135 de eh, verdad no tengo problemas con que seca haciendo raro ahorita el, el refresquito que parece pepito bismol Déjalo lo pongo aquí con, con mi mano el pepto bismol creo que ya se me frició no nah. deja lo pongo aquí con este güey el, el pepto bismol el, el pepto bismol de que tiene ahí este scott de voz en en su mueble güey. vamos a sacar la captura de pantalla y ahorita este se lo mandamos a, a Scott de Walsh, Scott de Walsh ya está un poco en Pokémon Masters Es más, deja nada los otros por... Este que es, parece Pinol, wey Es Pinol este, siempre lo han sido, pero sí con, con las etiquetas ahora parecen otras cosas O sea, ¿ves? este sí se ve así como una bebida sí. Bueno, este es... no tanto ahora estamos eh, rellenando el stream De hecho, ya ahorita yo creo que vamos a acabar Ah, sí que estos ya no buena energía Son 900 gemas por 10 tickets o jugar 10 veces Pero los tickets son tan comunes que... Que no es necesario Igual el Evolution Trail ya no te lo cobran sacar dinero más que nada para cuando lleguen los más que nada para cuando lleguen los estas cosas del nivel 3 para salirte de la batana y el fin cuesta como 10.000 mil subir los no creo si era uno los tres creo creo que si eran los tres pero cuesta 10 mil monedas es, es muy caro pero lo vale Vamos a hacer Ya Ya vamos a acabar Ok, solo uno de estos puede ser cambiado 4812 Me va a faltar uno 12, 5 3, 5 4 de 5 nos vamos a quedar este a uno que ya lo estaré agarrando los próximos días Pues con cuando se recupera la energía yo creo que con eso ya voy a poder sacar este Misty 5 de 5 Pero yo creo que ahorita lo que más surge es este evento Sirve que van saliendo los N y Rayquaza, mi Steven con Rayquaza a ver si se pueden reclutar los 3 y ya darle con... ¿Qué? 6, 12, 18... Ya darle con... 2.8 Y así se pasa rápido el evento, de hecho por eso acabamos rápido el de Sasha eh, Podemos leer el de Sasha, el de Sasha no, no lo hemos leído no. Y no lo he visto o sea, lo, lo esquipé porque eh, tuve que salir sería ahí para el transporte. Vamos no, a verlo nada más para ver qué me perdí. De hecho estaba esperando a Pero sí quería y no... A ver, ahí va. Ahí va. Me wey, está cargando mucho. A ver qué voces se me ocurre darles a estos weyes. Oye, Hop, te perdiste, ¿cierto? ¿Eh? ¿De verdad me estás preguntando si perdí? Y por supuesto no. <risa> esto me recuerda a la vez que fui por ti a Wedgehord. ah no, la vez que león te recogió de Wechor ah, me acuerdo de eso, ustedes ni siquiera eran de entrenadores y mírense ahora oye, mira, una estrella fugaz rápido, hot, caral, pira un deseo ah, ¿dónde? ah, ya se fue Ah, bueno. Es un trabajo duro hacer los sueños realidad de cualquier forma. Ok, mañana iré a otra aventura para que pueda hacer mis sueños realidad. Al día siguiente. Disculpa. Hola, cara Tengo algo que decirte. Hemos tenido reportes de un meteorito cayendo en la fuena esa noche. Con suerte nadie fue lastimado, pero estamos pidiéndole a todos guardar estar alejados de ellos como una medida de seguridad ¡Oye! Ay, piensas que esa estrella fugaz... ¿Qué piensas que podría haber sido esa estrella fugaz que vimos anoche? Oh, espera, tengo una llamada Gloria, escucha esto ¿Eh? ¿Qué se hacer? Vi este Pokémon en las ruinas que nunca había visto antes Se veía como un esqueleto de dragón y era gigantesco mm. Un esqueleto de dragón gigantesco oh, ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Kyurem, digo Eternatus Yo... Es que hay... que también encaja en esa misma descripción. El misterio del meteorito. ¡Unfíjate! Nunca he visto algo así. Me dio un shock. Pasaron lo que nos dijiste. He pensado que era un Pokémon llamado Eternatus Eternatus Ah, es un Pokémon legendario que casi destruye a la región de Galares del pasado sí, el, el, Así bien casual, wey, así de... La... Ah, sí, casi se... se va al diablo este, donde vivimos wey. Y, y aquí está otra vez, wey. Sí, así se lo dice mi casual Y batallamos contra él antes, así es que es como un tipo de rival realmente ¿Eh? ¿Te vas a pelear contra algo tan enorme? No. Bueno, Sasha y Samacenta vinieron a ayudarnos. Tuvimos que pelear junto con ellos. Fue muy emocionante. Sí, me acuerdo de eso. Fue muy intenso. Hace mi corazón acelerarse de solo pensarlo. Fue muy extraño. Cuando vimos Eternatus, parecía que estaba sufriendo. ¿Estaba sufriendo dolor? ¿Quieres creer que estaba lastimado? Mm. Tal vez quizá, era pro Tal vez quizá está le da problema absorber energía Eternos 2 tiene un núcleo en su pecho que absorbe energía emanando de la región de Galar Tal vez esa energía es lo que le deja estar activo Apuesto que está sufriendo de absorber energía aquí en paz y porque no puede encontrar una fuente de energía este, eh, prácticamente tiene hambre. Ah, ah supongo, puedes compararlo con los humanos <ríe> <ríe> Hablando de un... Profe Hablando con un futuro profesor, conjo. <ríe> Gracias. Sonia es una profesora ahora y ella ha estado enseñándome mucho últimamente. <ríe> Oye, ¿y estás esperando convertirte en... ¿Un Profesor Picón algún día Sí, primero quería convertirme en el entrenador más fuerte. Pero mientras viajé alrededor de Galar y estuve perdiendo contra el protagonista en repetidas ocasiones, casi al final de cada ruta no es cierto. Empecé a pensar que quería ser un profesor y ayudar a los Pokémon Es genial que tengas un sueño. Por favor, estoy muy confiada en el conocimiento de los Pokémon también Deberíamos de quedarnos de per y hablar algún día Sí, eso sería genial, me gustaría platicar y aprender más eh, Supongo que nos estamos saliendo del camino Deberíamos de descubrir cómo ayudar a Eterdatus. Aún no sabemos que lo trajo a este lugar Y que no tiene ninguna fuente de energía sin importar la razón, pienso que deberíamos tratar de encontrar una forma de ayudarlo. Mm -hmm. Sí, eso me agarró fuera de guardia la primera vez que lo vi, pero también me gustaría ayudarlo. Sí, pongamos manos a la obra y encontremos un camino para ayudarlo. Gran idea, ¿nos ayudarás, uh, Sí, por supuesto. Genial, contamos contigo ¿Please mm, está hablando Hola Ok, entiendo que está pasando Primero deberíamos de descubrir por qué Eternatus está aquí en espacio Oye verme con la profesora Pelis, Tal vez ella sepa qué esté pasando. Sí, voy contigo. Yo no me encargo. ¿verdad? Con tus sentimientos de dirección, Lee, podremos llegar no sé dónde. Porque ya me sabré. Pienso que estás bien, Jorge. Ok. entonces todos viajemos juntos. Es una carrera de laboratorio de la profesora. Oye, Lee, pase del el camino equivocado. Se ha puesto mucho más vivo aquí ahora que Hope está... Oh, es emocionante estar alrededor de amigos con los que has viajado, ¿cierto? conozco ese sentimiento muy bien Sí, esos son los tipos de amigos con los que compartiste experiencias buenas y malas Oye, espero que podamos explorar y hacer buenos recuerdos juntos, voy a acá mucho. Sí. ¿Qué parte seguíamos más? ¿Empacto masivo o Reija del Rescate? Creo que... No, porque Reija del Rescate involucra que ya pasó. Entonces sigue... Sí. Uy, son seis partes. Ah, sí, sí, porque ya quizás y... son <risa> Ya estuvo Welcome y perfecto momento, quisiera agregar ¿Estaba haciendo alguna investigación sobre terdatos también? Eh, ¿ya sabes sobre terdatos estando aquí en pasión? Por supuesto, nosotros los investigadores siempre estamos al día con las noticias de nuestro campo también el profesor Sikamor está aquí para ayudarnos hoy Es un pionero en el campo de la Mega Evolución mm. Actualmente estoy buscando una nueva hipótesis que formó Que las sincro piedras tienen algún tipo de conexión con la Mega Evolución ¿Eh? Leí sobre la Mega Evolución en algunos libros en el laboratorio Estás diciendo que los Pokémon quizás puedan Mega Evolucionar con esas piedras Así de güey, este... Mega Charizard ya aquí desde. ¿Qué será como el primer aniversario? Pero bueno, fijaos todo sorpresa. Bueno, ya tenemos algunos Pokémon aquí en base que pueden evolucionar después de usar sus 5 movimientos. A ver, es esto lo que acabo de decir. Pero la sorpresa. La energía en las cinco piedras es conocida que tiene un efecto en no, los Aún es un trabajo en proceso, pero estoy buscando la energía que esas piedras emiten. Y ahora que terratos está aquí en pasión, Estoy haciendo tremendo progreso comprobar mi hipótesis. Es todo muy emocionante. Mm -hmm. Si terratos puede absorber la energía de las cinco piedras. ¿Ah? Entonces eso pro.. Probablemente sea por qué vino a paz. Todo tiene sentido. Oye, pero si ese es el caso, ¿por qué buscaría no sé qué por Tal vez haya otra razón. De cualquier forma, la forma más rápida de resolver este problema sería atrapar a ¿no? ¿Y eh, ¿Quieres que atrapemos algo tan grande? Aunque ya lo habían atrapado en el juego, pero entonces en este caso se supone que nada más lo derrotaron y se fue este, huyendo. O sea, en Thor en, en, en, en Shield es, es obligatorio atraparlo. No lo puedes dejar ir. Y a fuerzas este. Tiene un radio de captura de 100% Entonces sí es como que como que este fingamos que nunca se atrapó de terratas. Precisamente eso es lo que nos gustaría que hiciéramos. Creo que las cinco piedras. Las cinco piedras tienen el potencial de afectar a los Pokémon en formas más allá de la mega evolución. Un ejemplo de eso es el fenómeno Dynamax, el cual se dice que es único en la región de Galán. No habíamos visto ningún Pokémon aquí en Pasio hacer Dynamax por sus cinco piedras aún. Uh, pero pienso que eso podría cambiar ahora que Ternatos está aquí. Con el Termatos por aquí, creo que hay la chance de que otros Pokémon empiecen a hacer Dynamax. Y si eso pasa todo... El... Lo que sucede de pronto por aquí en Paseo oh. Y si eso pasa de pronto aquí en Paseo Todas las cinco parejas quienes no lo esperen Podrían causar una locura en la isla Por eso es que nos gustaría que, que ayudaran a atrapar a Eternatus Antes de que algo así podría pausar Piensa que podrían hacerlo Entendido Ok, estoy lista para ayudar Concurso, protegeré a todas las cinco parejas aquí en paz. Gracias. Merci. Estamos contando con ustedes. He querido una revanche con Eterna. Adiós. Y esta vez, seguro, Canario. No, Así si es que este primero de la hace los Pokémon super gigantes, ¿cierto? Este, no lo entiendo por mí misma, de verdad, eso es lo que pasa. Este hoy sigue como como Toto por alguna extraña razón, pero fingiremos que sí, esto todo. todo. Eh, eh, ¿Qué fue eso? Este, como el se quedó todo. A pesar de que está el temblor y el sorpreso en Toto, nada está. ¡Ah, es enorme! ¿Es un Pokémon Dynamax? Uh, uh. Uh, el profesor sí, estaba bien. ¿Cómo puede estar tan calmado? Supongo que ya se acostumbraron. ¿Ah? ah, sí, en Galar vemos a los Pokémon Dynamax en nuestros estadios y en la salvaje todo el tiempo. Y lo, lo, lo dice bien casual. ¿Sí? Oh, Sebastián está listo para. Salir. entonces contémonos y lancemos un ataque ahí soy fan del toto de él aunque si no estás acostumbrado a hacer Dynamax quizás quieras reconciliar a él. espera oye oye más cuidadoso Sé más cuidadoso que tu hermano, ¿no? ¡Ni! Oye, no hay necesidad de preocuparse, ayudaremos un poco. ¡Ni! Pierce, mami, están aquí en paseo también. Sí, no supiste lo de los refrescos, pasó hace como una semana. Bueno, no supiste lo del estante de refrescos y comida. Oh, ¿eh? Esa es nuestra línea. Pero.. ¿qué es ese es el único que yo aquí en el concepto. ¿no? Salpemos a. Tenemos esa conversación para luego aquí viene uy pero soy fan de todo todo el que no está o sea todo está yendo al diablo y el todo el lado está faltan tres. Voy a ir todo de la otra vez. Eh, lo hicimos. Escuchamos que termina tus y ahora los pones están haciendo tainos por todo el lugar. De verdad espero que y los otros puedan encargarse de los ¿Por qué no vas a ayudarnos? Marnie tiene una voz muy nasal. Podría, pero no con eso, Pokémon Trainer. No. esta nuestra no ayuda. Iré con Lee una vez que estén de vuelta a la normalidad. No te preocupes por ello. Déjanoslo a nosotros. Marnie oh, bueno, está bien. Deberías seguir Y eso todo te digo otra vez. Estoy de acuerdo, después de verlos a ustedes tres pelear Pienso que podemos encargarnos de esto ahora Con todo y todo el feliz Sí, podemos ayudar por aquí Crees, bien Es normal preocuparse por la familia Mejor arrepentirse Y el que no, era al... Después de todo Tengo a mi hermana confiable conmigo nos encargaríamos por aquí. ¿Sí? No hay presión, hermano. Lo acabas de escuchar. Oh, Solo ve. Gracias. Iré a ayudar a Lee por cuidar las cosas en este lado. Ustedes encarguense de este lado. No Te entiendo. Ah, ¿qué clase de Pokémon es eso? Échate para atrás, nos encargamos eso. ¡Ah! Su desgarrado. De... ¡Ah! Dios. Aquí vamos a para atacar con Mike. O sea, le dice échate para atrás cuando es este suportial. Okay, pensivos a los Pokémon Dynamax y. Llevamos a las con seguridad eh, este entrenador. Pero hay demasiados Pokémon. Necesitamos ocupados y encontrar alternativas. Y no animamos a todos los Dinah para ahorrarnos tiempo. Sí, esto se es está saliendo de las manos. León, hay otro Pokémon a Lancebas un con No, ¿qué piensas que tienes tiempo para virar? <risa> Ajá. Ajá. Tienen un... vine echarte una mano. Me di cuenta de que esto sería demasiado hasta para ti esa idea se están encargando del counter inox por aquí claro que es necesito que se encarguen del otro esto me encargo esto nos dejan los ¿sí? otros todos encargarnos de este arriba estás listo niño ¿No, pues pues, o soy sea, el campeón después de todo no, ya no lo es no, ahora canónicamente se supone que Gloria es la campeona como el otro güey que todavía no está aquí. Echa, siento saltar en esa pequeña reunión entre tú y Eternat Pero voy a limpiar esto rápidamente. Tenemos mucho tiempo para tomarnos una selfie después de esto. Dios. Seguro, pero poner aquí un catálogo Salta en dos partes y lo ponen bien chiquito el Eterno cuando dicen que es, es totalmente está es potencialmente menor es un poco raro sí pienso que es raro también verdad que son muy fuertes pero no es muy preciso justo como Hopi los otros creo que parece que está sufriendo Ok, no te preocupes. Pienso que sea donde dónde va. Eh, Raija. Oh, ¿Está todo bien con tu grupo? Ah, está bien. Pierce y Baldi se mostraron para ayudar. Ya pidió entonces. Vayamos juntos. Estamos a un paso. Lejos de Ternat. Oh, te alegra que seas bien. Me alegra que tú y que Arán estén lanzado. Parece que tenemos suficiente de nosotros aquí para derrotar a Carvajal. Y... Sí. Voy a ayudar a Nessa y nosotros. Aún hay una posibilidad de que haya punta por ahí. Podría necesitar una mano. Y que hay entonces nuestro grupo vencerá de Definitivamente lo capturaremos. Te mostraré la fuerza del campeón más fuerte de, de calar. Que esas ruinas son nuevas. Y ese fondo es nuevo. Ahí estás. Ah, Algo está mal. Ya sé. Pienso que Ternato tiene problemas absorbiendo la energía de las cinco piedras. Por eso es que está al borde de volverse el loco y por eso está estado emitiendo las partículas escalares. ¿En serio? Sí, al menos. Pienso que es por eso. Probablemente. Ah, probablemente. Bueno, aún sigo aprendiendo, ya sé es este, solo estoy diciendo las cosas que Sonia me ha enseñado Pero estoy muy seguro de saber cómo resolver esto Muy seguro Como dije, aún sigo aprendiendo eh, Lo sé, no te preocupes, estoy ti. lo ti, no. Confío en ti también, no puedes hacer esto, hermano hola Yoling Echemos que un intento Eternatus probablemente esté sufriendo porque no puede absorber el enorme monto de energía que necesita Así es que solamente necesitamos asegurarnos que esté usando esa energía correctamente Ah, ya lo entiendo Debido a que tiene que tomar energía de cinco piedras, eso quiere okay. decir que usemos nuestros cinco movimientos ah. Sí, exactamente, Leon Ok, entonces Eternatus el primer año de si ciclopamiento necesitamos equipo con un entrenador jugó una sincropa ¿Por qué no nos volvemos a peñar yo entonces? Eh, supongo que no va a ser así de fácil Bueno no tenemos esa opción, tendremos que probarles que puede escoger peligro He eh, dato, ¿no? a datos de mostrar la fuerza del campeón de Galar King Ah no eres el campeón eh? Entiende que ya no eres el campeón. Ya es el ex campeón de ganar. gloria déjale, carán, déjale, es nuestro, Gracias, Job. Pienso que pueden ganar Pueden qué ser de que tiene. ¿Qué pueden hacer? Dependen de nosotros Nunca pensé que batallaría el día contigo En el mismo equipo Yo tampoco Pero, ¿Sabes qué? Siempre estamos juntos Incluso cuando no estamos juntos Somos hermanos, pues todo No te preocupes mucho sobre Seguirme el ritmo Solo echa todo lo que tienes Entiendo ¿Ah? Nuestra fuerza no conoce barreras Les mostraremos qué tan fuertes pueden ser Dos hermanos para ser Los mejores pueden ser No, por lo menos echaron más canitas en la animación. Vamos ahí, sigan eh, esforzando. Oh no. sentados! Está bien, y Siga adelante. Déjame ver. Es hora de que terminemos esto esta batalla fue muy divertida, pero ahora es tiempo del final Si ¿Sí el poder de nuestra ¡No! Lo logró, hecho. ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Te estás sintiendo mejor ¿o no? Piensa que estarás bien No te preocupes, cuidaré bien de ti Si se ve bien, ¿no? Sí, te ves bien y traje combina con internatos. Exactamente. Me siento más cercano con internatos cuando uso el insignia Suite. Aún necesitamos tener una unión más fuerte para convertirnos en una pareja ideal, pero... De Gracias por a nuestra partida ojo. hoy Hoy es grande Tenemos una, una partida de exhibición de Eperonatos contra Station y Samacen Como campeón me tengo que ver bien así que absolutamente iré por la victoria hoy eh, odio romper tu Lee, pero. pero. Vamos contra ti con todo lo que tenemos, no pienses que esto va a ser fácil No soñaría con ello, inclusive pelear. son muy fuertes, pero como campeón tengo un trabajo que ganar, sin importar qué tan fuertes son Aquí vamos, muéstranle a su multitud la batalla más candente que han visto Siempre. y ahora sí ya ahí se va para el stream man. ya Nada más este para.. Para sentirme chido, wey. O sea, soy Cleon con Eternato. Sin movimiento rayo dragón del campeón eterno que ya no es campeón. León consigna su... con traje sigla. León se siente muy místico en su nuevo traje sig. Seguro está en un viaje para encontrar nueva fuerza y posibilidades para su futuro con, con su poderoso nuevo compañero Eternatus Eternatus estuvo dentro de un meteorito que cayó hace 20.000 años Parece haber una conexión con mesa y el fenómeno Tynox Lily, aniversario 2021 de Lunana. ¿no? Movimiento de compañero. Rayo de luz de Luna, brillante, la esperanza brillante. Lily, aniversario 2021. Lili está de vuelta en un traje hermoso junto con Lunana. Quien se va a unir a la cala de la unión y mostrarle a todos de qué está hecha. Luna, Los recuerdos existen de escrituras desde hace mucho mucho tiempo donde fue conocido como la especie que llama la luna no tiene elementos que se mueven, traga de moverse el pelo. ¡Aloha, <risa> que 60 Ah, es de super decepción. Vamos a ver al león también. Ah, se mueve bien un ratito, nada, ¡Pum! Hace nada, pum. Ya eso se ve bien tranquilo, el niño. de campeón, ese si se le mueve el pelo, hace uh. veis se mueve el pelo, vamos a hacer que se pone una cabeza con su pelo. campeón con se enoja, es feliz, se decepciona, huísel, se bien, tiene su corazón, huísota, este, Oscar. A ver, aquí en rayos, este, hostiamos mientras voy a seguir a Pudding, tal vez Pudding, tal vez este Luvia Cor. A ver quién sigue. Ah, sí, todavía sigue jugando Pudding Smash ¿eh? Los vamos a mandar a Pudding. Rate. Pudding. Guión bajo, hobby A ver si sí si, este funciona, wey. Nunca quiero funcionar estas cosas. Lugia, gracias por la rey, pero ya viva. O puedo, o escarte. no, no nos, nos, nos podemos quedar, ¿eh? Nos podemos quedar, ¿eh? ¿Puedo cancelar la raid? que la neta si sí ya me quiero dormir un ratillo Espérate, espérate Van a ver Black Widow en... O van a ver algo, van a ver What If? o algo así Van pan a ver What If? Gracias, gracias por los follows vamos a, a desconectar como más Lugia si todavía estás aquí este te voy a preguntar si van a ver What if o, o qué onda porque sí sí para, para irme a ver o si van a ver Black Widow aunque ya vi Black Widow y está chida Ya nadie ha dicho nada de, de ver What If Uy, wey, nunca, nunca van a ver What if nunca se va a ver eso Gra gracias por el por... <ríe> uy ni siquiera qué requisitos tiene mi canal güey? o sea de hecho este mm... Wey, casi nunca hago streams, o sea, de hecho hace rato me... Como tengo... Como luego también juego Pokémon Diamante y Perla y tengo configuración de host de... De la primera ruta del juego, dije, ah chinga no, no, estoy jugando esta cosa, wey, qué pedo Pero ya, mi Ya, mi Wey, no sé por qué dejó de streamear, pero bueno Y entonces, este, ¿sabes qué? Este, sí, ya, este, ¿Vos? ahora sí. Es que no puedo mandar el mismo mensaje dos veces, que idiota. Ese canal ya está hosteando pudding.